Esta teoría es posible y llega gracias a petición de Sandra Locerano. Ah, para que vean lo que hago por ustedes. Espero lo aprecien. Bueno, si tengo que hacer esta teoría, la haré a mi manera. Así que empecemos. Bueno, Eren estaría en el campamento de refugiados consiguiendo comida y se fijaría en una chica. ¿Quién es esa chica? Se preguntó Eren. Le habla. Ella dice que es Annie. Empieza a preguntarse: a pregu ¿Eren a preguntarle un montón de cosas de quién es, dónde ha estado, quién ha sido? Annie se niega totalmente a responder eso. Llega a mi casa y le pregunta a Eren: ¿Qué está pasando aquí? Annie simplemente voltea y se va. Eren se pregunta, ¿quién será esa niña? Años después, Eren estaría entrenando con Reiner y Reiner le pide que luche contra Annie. Annie le ganaría a Eren y Eren le preguntaría si me enseñas a luchar, ya que después de un, una serie de golpes, Eren se dio cuenta de que Annie es aquella chica de hace muchos años. En todos esos golpes hubo algo de química y Eren se empezó a enamorar de Annie. Y de poco a poco, se enamoró por completo de ella. Este amor es algo que solo sentiría Eren, y lo mantendría escondidas de mi casa, porque si mi casa se entera, mataría a Annie. Año 850, Stoges. Se descubre que Annie es el titán hembra. Eren sufre una gran decepción, una traición de sus sentimientos. Eren no logra convertirse en titán, y Annie escapa de Stoges. Destruyendo parte de la muralla y mostrando al descubierto un trozo de titán colosal. Eren despierta al día siguiente. Todos le reclaman que no se transformó en titán. Eren dice que no sabe por qué. Así que ahí mencionan que debido a que se desmayó por el dolor. Le enviaron a un grupo de exploración por Annie. Hasta entonces también llegó una, otra noticia. Se ha roto la muralla rosa y hay que evacuar. Levi no puede... Participar porque se rompió la pierna luchando contra Annie. En el escuadrón que va por Annie están Mikasa, Armin y la mitad del cuerpo de exploración. Así que el resto tendrá que ir a la evacuación. Reiner y Bertolt sentirán que aparentemente se rompió la muralla rosa. El resto de sus compañeros se van también a la evacuación. Sasha se separa para ir por su aldea a asegurarse que todo esté bien. Los nuevos reclutas y el escuadrón de Mike se refugian en el castillo Utgar. Donde fueron atacados por el titán simio. Jimir revela su identidad como titán. Mata a algunos titanes. Derrumbe el edificio. Recrea un trauma en Rainer. Luego Rainer de la desesperación. Espera a que llegue el cuerpo de exploración. Cuando llega ahí está Eren. Y Rainer le dice. Amigo yo soy el titán blindado. Ven conmigo. Y no le haré más daño a la muralla. Eren hace como que no les cree. Así que, Reiner, enojado, usa la herida que ya se había generado hace rato para convertirse en titán acorazado. Va a donde estaba la desmayada Jimir y la pone en su boca. Eren los, se sorprende, se enoja, se muerde la mano, va a luchar contra Reiner. No le hace nada, pero el simple hecho de que Reiner se mueva está haciendo que se rompa la muralla. Así que, Reiner agarra la nuca de Eren y se lanzan los dos contra el piso. De ahí pone a Eren en una posición para que Eren resista. Sea quien reciba todo el impacto, haciendo que la columna de Eren Titán se rompa y pueda sacar a Eren de ahí. Todos quedaron tan sorprendidos. Rápidamente, Reiner mira hacia arriba, grita, Bertolt reacciona y se lanza. Es agarrado por Reiner y entonces. ¡A correr! Mientras tanto, la otra mitad del cuerpo de exploración se había enfrentado a Annie, encontró algunos tenes extrañamente dentro de la muralla rosa. Mikasa intentó matar sin éxito a... Después de cortar y cortar, logran sacar a Annie de su cristal. A la mañana siguiente, Mikasa se pone al tanto del secuestro de Eren y la revelación de los guerreros. Annie, por otro lado, se sorprende y dice... Malditos traidores, se fueron sin mí. Bueno, hasta aquí el video de hoy. 15 likes para la siguiente parte. Gracias.